Hola, craniano. Hola, craniana. Soy Jorge Cortés, el pipo. Hola, amigo craniano, ¿cómo estás? Hola, el muñeco de cráneo. Hoy queremos platicarles algo muy importante. Vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo grabamos la batería, ¿no? Cómo la capturamos, ¿no? ¿Es así, mi pipo? así es, así es. Espero te guste. Ahí vamos. A la otra parte de cómo se graba la batería y cómo la capturamos aquí en el estudio de cráneo No se vayan, acompáñenme al otro lado del estudio. Bueno, pues ya estamos aquí del otro lado del estudio en, en el control room, también conocido, o cabina. Lo más importante es la microfoneada. ¿Cómo vamos a microfonear? ¿Por qué vamos a microfonear así? No hablamos que también se tome en cuenta La manera en que to toca el baterista Con qué tipo de baquetas toca Uno ya te das cuenta Con el tiempo que si toca con unas baquetotas 2B, ¿no? Chonchotas que parecen troncos de árbol Pues ya sabemos que le va a pegar bien duro La mayoría de las veces, si toca con Baquetas mucho más delgaditas O si toca con punta de nylon O con punta de madera, pues el sonido es diferente Entonces la cuestión aquí Es buscar con base en, en la manera en que toca y las baquetas que usa y el género que es muy importante pues el tipo de micrófono que vamos a utilizar, los tipos de micrófonos que vamos a usar para obtener el sonido que queremos hacia el final sin necesidad de torcerle mucho lo que sigue en importancia es capturar con una buena estructura de ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a capturar solo la fuerza que necesito sin llegar a la saturación. ¿sí? Ni muy bajito ni muy fuerte. Si yo lo hago muy bajito voy a correr el riesgo de que no se enmascare el ruido inherente. ¿Qué es el ruido inherente? Bueno, es el ruido que tienen ya de por sí todos los componentes eléctricos o electrónicos. ¿No? El, el, el ruido de piso o etcétera, dicen de muchas maneras. Que en realidad eso no me sirve, es basura. Entonces la mayoría de las veces se enmascara con la energía del instrumento que estoy eh, capturando. Entonces necesito tener una, una estructura de ganancia que sea lo suficientemente fuerte para que enmascare el, el, el, el ruido inherente, pero sin llegar a la saturación. Porque la saturación ni Dios padre la quita. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues existen unos cositos que traen o las consolas o los preamplificadores que se llaman búmetro. ¿Qué hace el búmetro? Pues el búmetro me va a medir exactamente la cantidad de energía que está llegándome del de instrumento. Y yo ya con los botones de ganancia, yo puedo determinar si dejo pasar más energía o menos energía. Este, mira, acompáñame por acá la camarita. Mira, aquí tenemos un preamplificador de la marca Focusrite que... Ahorita lo voy a usar para el micrófono del bombo que va adentro. Les decía, este es un vúmetro. En este caso es, es analógico. ¿Qué quiere decir? Que funciona exactamente con la cantidad de voltaje que le llega. Y de este lado, en la consola, tenemos una Midas 932. Yo tengo unos vúmetros que son digitales. Estos funcionan con LED, sus foquitos. Y, y vamos a ir viendo aquí justamente donde dice clip. Yo tengo un rojo que me va a indicar que estoy llegando a la saturación y en este caso aquí en el en el búmetro analógico pues tengo el cero que es lo nominal que son los cero de hay varios tipos de medidas ¿verdad? que tampoco vamos a entrar a ahondar en eso ahorita pero lo que yo necesito es que tenga una buena estructura de ganancia para ir capturando cómo hago eso pues voy a tener a Pipo tocando instrumento por instrumento de toda su batería para que yo pueda generar una buena estructura de ganancia y al final ya que vaya tocando todo porque todos obviamente todos los micrófonos no solo van a capturar lo ideal sería que capturan solo la fuente pero en este caso como son varios instrumentos sonando al mismo tiempo y están muy cerca la fuente de los micrófonos Vamos a tener cierta contaminación. Entonces para que yo tenga un buen nivel de ganancia. Y no me sature en determinados momentos. No tenga yo picos. Lo que va a pasar es que. Una vez que ya haya yo puesto la ganancia ideal. Con toda con cada uno de los instrumentos. Voy a hacer que toque todo. Y entonces voy a ir este, ajustando las ganancias. Para que no tenga yo saturación. En ningún momento de la grabación. Pipo dale al bombo por favor. Si sí, ahí estoy recibiendo señal. Tengo mi... mi este digital Y tengo el analógico Ajá. Ahora pégale como si jueces hombre <ríe> Dale duro, lo más duro Exacto Entonces yo voy a ir ajustando aquí A que no tenga ningún pico sí, Y que tampoco me quede Muy bajito porque si no entonces Lo que les decía voy a tener por ahí Un este, poco más de ruido en el lente Ahí tenemos un menos 3, está bastante cotorrón. Dale a los dos. Ahí. ¿Sí? Ahora. Yo tengo aquí también... Este, aquí, eso este sí lo estoy pasando por un preamplificador Este, externo al, al de la M32 Que la M32, déjenme decirles que trae unos Preamplificadores, obviamente de minas Que están brutales, están súper chidos Entonces, entonces dale al, al Al bombo otra vez, porfa Ok Entonces lo mismo Vamos a darle que tenga más o menos la misma Energía que el, dale al doble más o menos la misma energía Y ahí tenemos la misma energía entre el, el, el canal Entre 1 y 2 del boom el micrófono dinámico y de condensador Resonancia y ataque Ok, ya tengo mi ganancia del boom Ahora voy con mi ganancia de la tarola ¿Sí? Y si se fijan aquí ya estoy recibiendo la señal Les digo que tenemos micrófono de condensador que necesita alimentación para eso es el o phantom power está activado el phantom power si ¿sí? entonces lo puedo checar en este vúmetro lo ideal es en este o en este que es la, exactamente lo mismo este y este. entonces vamos a irle dando un poquito gas para que me vaya llevando hacia el nivel óptimo exacto a veces, ¿sí? Ahí está. Perfectísimo. Un poquito menos, un poquito menos. Rimshot. Rimshot. Correcto. Muy bien. Ahora vamos con el hat. En las consolas digitales tenemos que ir seleccionando el canal que vamos a usar porque solo tenemos físicamente solo tenemos un control para el amplificador entonces sale buena tarola correcto ahí estamos oh, ahora sí hi-hat igual vamos al hi -hat. Ahí ya tiene su buena energía ahí Está es bonito Chulo de precioso sí. Si se dan cuenta estoy Nunca llego al rojo Y de eso se trata El 1 por favor Vamos al tom 1 Dos correcto. Right. Tres. Ok, platos. Ahora está por callo, por lo voy a dejar por, por experiencia, lo voy a dejar un poquito abajo porque a la hora que suena toda la batería pues, recibe más energía, ¿no? Entonces, para no estar ajustando así todo el tiempo, ¿no? Ahora vamos con el otro, con el R. ok ahora ahí ya tenemos la estructura de ganancia de toda la batería entonces ahora le vamos a pedir para hacer el último ajuste de ganancia que le dé a todo échame un ritmo con todo por favor que no haya ningún pico ¿verdad? si se necesitan nada llega al rojo ¿Sí? si se fijan aquí tenemos también los canales y importante allá arriba eh, estamos viendo también mi estructura de ganancia en los números de lo que está entrando ahora a mi DAO o a mi programa de captura en este caso yo estoy usando un si se fijan ahí tenemos también la energía que tengo cada uno Ajá. De, de todos los, los instrumentos, entonces, es lo que yo en realidad la energía que yo estoy recibiendo, allá. correcto. Entonces, pues vamos a darle una grabadita, correcto, mi pipo. Pues entonces, vamos a grabar algo ahí, lo que un ritmillo ahí, lo que tú quieras, para que vean nuestros amigos cranianos, toda la gente que nos está viendo, tú que me estás viendo así directamente, que veas y escuches cómo queda esta cuestión. Pues vamos a darle, que es mole de olla. Dale mi people, grabando. pues bueno, es así como llegamos aquí al final de, de este videito de cómo graba Cráneo su batería porque tú lo pediste, aquí estamos si tienes alguna duda o algún comentario házmelo saber, déjalo ahí abajito y nos vemos en la que sigue yo soy Leo Ramos, el muñeco de Cranion, con Pipo, pórtate mal, cuídate bien